Ah, hay de todo, de todo chumorocho. tengo justos este, en proceso, de años, tengo cosas de años recientes, piezas originales, tengo por supuesto como verás, muchos este, plataformas en blanco que han esperado años por ser intervenidas, tengo piezas que no he terminado en años, este tiene realmente de, de la sí. época del, de de chiles, tengo no ver otros ese. que también empecé hace mucho que nunca he publicado ah, ese sí creo que no lo he visto y, pues, no, un custom de, del hermano diabólico del, del, del ¿no? El famoso caruso ah, el famoso proyecto caruso. Con, con frank mira, lo que tengo mira mi, el primer boceto del birro este fue mi, mi boceto es el original original original de cuando desarrollé la idea el, el pero además más, yo, yo guardo todo, o sea, soy como, guardo toda la basura que, que, que produzco, la guardo. Entonces, tengo, tengo acá tengo piezas como... Eh, o sea. Tengo miles de piezas sin, sin terminar, o sea, de... Bueno, en algún momento van a servir, güey. Sí, sí, sí. Qué chingón Gustos, por todos lados, cosas en resina, este, qué se puede hacer, <risa> y acá porque hay cajas sí, llenas sí, de de no, mierda también, ¿sí? cosas que ya, como lo mismo, pero había aventado también ¿no? Las impresoras ¿sí? que se son un parote.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 El buen santo. El buen santo. Santos. ¿Es Espíritu que no, asesino. No güey. ¿No está la tetona? No okay. chingón, no, güey. Sí, no me acordaba de esta, cabrón. ¿Algún día? Ahí va. Pues Está bien, güey. Está el, el, el, el trofeo okay. de. El trofeo el, el... Eso, sí, el trofeo, sí, sí, sí. El artista del año. Qué, año fue? No Qué chingón. Artista, pero, como verás, el, el tromo valió madres, era el dorado, cromado. Eh, o sea, sí. Eso ya te fue. Pero lo voy a mandar cromar nuevamente y, y ya ponerlo donde corresponde. Uh -huh. Y ese es el que organiza clore, ¿no? Ajá. Qué chingón, yo lo no sabía, güey, que habías ganado. <risa> Seguramente lo supe, pero... ¿ya cuánto tiene. Tam parte también, artista del año. Se equivocaron. Sí, monero del año. Está bien. Ahora, muchas gracias.